¿Qué pasa con Pitruenos? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Pokémon Luna Challenge Claro que sí, continuamos con nuestra pedazo de serie y continuamos en busca de Rockraft. Queríamos capturar ese Pokémoncillo adorable perrito precioso Pero eh, me gustaría meterlo en el equipo y no sé a quién quitar, la verdad Supongo que quitaré a Cutiefly que es el que menos he utilizado o algo así Pero bueno, vamos, vamos primero a buscarlo, vamos por partes y luego nos vamos a la isla de Akala. Ya hemos terminado con la isla de Mele Mele. Y nos toca ir a la isla de Akala, que tengo unas ganas y un fucking hype que no os podéis ni imaginar. Así que nada, me pongo los cascos y comenzamos la búsqueda de Rograf. A ver, perrito bonito. Esto se supone que es como en la demo, ¿no? No sé si os acordáis que en la demo había una, una cueva igual. Vale, objeto, que es ultra bola. Vale, interesante, nos viene guay. Isla 1 y ya te dan ultra bolas, lo cual es impactante. Pero no está mal. Vale, aquí ya no hay nada más. Bajamos... Y, oh, uh, vale, primer Pokémon del día de hoy en la cueva Es un Rograf, Rockruff Rockruff Roggenrola rolla Rockraff, amigo mío, quiero capturarte voy, voy a ir a por ti, lo sabes, lo sabes A ver, señor Roggenrola a ti no te quiero Porque no eres de Alola Voy a bajar un poco el volumen, tío, que me estoy quedando medio sordo Ahí está A ver, eh, rockraff. uh, vale Roquitas, carga Tauros Ahí está, vamos Tauros, destroza rocas Pim, pam, pum, pam, vale, uh Uh, ¿esto qué es? A ver, me bajo. Hola, hola, hola, hola. Parece una roca muy pesada. Tal vez un Pokémon podría empujar. Esto es. Esto es fuerza, ¿eh? Esto es. Bueno, qué coño, o sea. Vosotros ya sabéis que esto es fuerza, joder. O sea, es que estoy hablando como si fuera. Eh. El, eh, el primero que está subiendo este puto juego, ¿sabes? Ya ha pasado ya seis meses desde que, de que salió. O sea, es increíble. Vale, vamos por aquí. Y. Caldera remota, colina de quilate. Vale. Uh, veo un objeto ahí al fondo. Uh, un objeto aquí. Me voy a bajar del tauros que no quiero estar aquí subido todo el día. ¡Hola! ¿Qué es? ¿Piedra dura? Bueno, podría ser mejor, ¿no? La verdad, pero bueno, a ver, aquí hay otro objeto Esto está desierto, ¿eh? Una pepita, ¿vale? Me viene guay Por aquí hay algo, vale, aquí hay hierba, aquí hay Pokémon, puede ser, puede ser, Rockraft, puede ser, Rockraft está por aquí ¿Vale? Primer Pokémon de la senda esta que no sé ni cómo se llama es Rockraft, Rockraft, Rockraft, bien, joder, vale Vale, vamos a por él Eh. Le quiero capturar Un Pokémon tipo volador no es la mejor idea, la verdad ¿Para qué vamos a engañarnos? Tenemos golpe roca ¿Le mataré? ¿Le mataré? ¿Golpe roca? ¿Le mata? ¿Puede ser? Si le mato, pues buscamos a otro ¿Le mata? ¿Le mata? ¿Le mata? ¿Le mata? ¿No? Vale, viene rojo, bien, bien, bien, bien Joder, me pica la fucking nariz Vale, eh, mordisco, me ha... no retrocedo porque ataca... uh, uh, ha pedido ayuda Que no venga nadie, que no venga nadie, compañero Que no venga nadie Otro Rockraft, en serio Vale no quiero un puto Shiny, ¿vale? Así que Rockraft, lo siento, amigo mío. Voy a matarlo. ¿Cómo lo mato? ¿Con otro golpe roca? Este es hembra y este es macho, tío. Vamos a matarlo porque si hay dos Rockraft, eh, no puedo capturarles. Así que quiero, quiero uno solo, quiero uno solo. Joder. Este tiene más defensa, ¿no? Porque ha aguantado más que el otro. ¿Qué hace? ¿Malicioso? ¿Puede ser? ¿La defensa ha disminuido? Sí, tiene toda la pinta. O gruñido, algo de eso. Vale. Ese Rockraft tiene más defensa que el Rockraft masculino. Así que voy a... Voy a matar al macho, me voy a quedar con el hembra. Más que nada porque ha aguantado un poco más. No sé yo muy bien si eso influirá o no. No sé. Vale, ahí está Rockraft debilitado. No pidas ayuda, señor Rockraft hembra, que te quiero capturar. Vale, mordisco. No pida ayuda, no pida, no pidas ayuda, no pidas ayuda, no ayuda. No. Vale, que no vengan nadie, que no venga nadie, por favor. Confirmamos. Bien. Vale, nadie ha acudió a su auxilio. Momento para lanzar una Super Bowl o una Pokeball o, o algo por el estilo. A ver, qué tenemos. <ríe> Tengo de todo, papi. Lo tengo todo, papi. Vale, una nido wall. Una nido wall, que es, es un nivel bajito, coño. Vamos a aprovecharlas ahora. Que podemos capturar Pokémon de nivel bajo. Vamos para allá. Uno, vamos, dos, vamos, tres. Y. Rockraft capturado, claro que sí. ¡Vamos! Joder. Nos ha costado un poquillo. Porque, porque han salido dos ahí de la nada. Pero ahí está. Rockraft Pokémon tipo roca. Ahí está. Los datos se, se confirman. Y. ya está. Solo tiene una evolución, ya sabéis quién es, el, el, el perro grande, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama Comprobaremos los datos de... Vale, sí, ahí está Acostumbran a vivir con humanos desde la antigüedad, Intu intuyen si su entrenador está triste, en cuyo caso solo se despegan de su lado oh. oh, el perrito mono, qué bonito Vale, mote que se va a llevar eh, alguien de este Rograf, que es... Eh, a ver qué nombres me faltan por añadir Vale, el mote va a ser... Spark, Spark Enhorabuena Spark, es un buen mote para un Rockruff, Me mola, tío Es mote de perro, ¿no? Realmente <ríe> No sé si es tu nombre, ¿vale, chaval? No no no creo que te llames Spark Vale, no, Shop, no Es... Spark. Ya está Enhorabuena Spark, te llevas el mote de un Rockruff Pokémon que seguramente aguante bastante en el equipo Añadirlo a mi equipo, claro que sí Y la pregunta es por cuál A ver, son todos de Alola, obviamente Es tipo roca puro que es bichoada, ¿no? Puede ser. que haya una miel, introducirlo en la bolsa, sí, me viene guay. Y Spark, vale, vale, vale. Bien, buena captura, chicos. Tenemos a, a fucking. A fucking Rockraft. Vale, otro Pokémon, ¿Otro, otro Rockraft. Nivel 11 también, puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Machop. Interesante, un Machop. No sé, no, no, no, o sea, de todos los Pokémon que me esperaría en este prado, ninguno era un Machop, desde luego. Vale, escapamos, tampoco quiero andar. Luchando contra todo el mundo Y vamos a ver que no hay nada más por aquí, tío En serio, está todo desierto No me lo puedo creer A ver, por aquí, ¿por aquí he venido? No, por aquí no he venido Más hierba? Oh, vale, objeto, objeto Vale, esto tiene pinta de ser el repleto de objetos Vale, una Super Ball, nos viene guay, como siempre No más Pokémon, no más Pokémon Me voy a poner un repelente, a ver si... Bueno, es que si sale otro Pokémon de Alola Podría ser A ver, repelente, voy a poner un repelente por si acaso Así vamos rapidito Y a buscar todos los objetos que haya por aquí A ver... Más objetillos, uh, he visto uno allí al fondo He visto uno al fondo, eh, hey, Premo, que no te escapas A ver, un repelente Antiquemar Bueno, not bad, tampoco Tampoco voy a hacerle un feo un antiquemar Porque, bueno, es un antiquemar Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Uh, uh, uh, uh, uh, uh. vale, esto es otra zona Vale, de repente ha deja dejado sur de surtir efecto No, no quiero usar otro Vale, oh, hay más Hay, hay más de lo que parecía, eh Aquí hay un camino todo largo ¡Oh! Una MT Una MT que es Acróbata ¡Wow! Eso es buenísimo para nuestro Paco Acróbata tipo volador Se lo voy a enseñar ahora Vamos, ahora mismo Vale Otro Pokémon que es un Rockruff Puede ser un Machop Rockruff Machop, Machop, Rockruff. Rockruff ahí está Qué bonito ese. ¿eh? Es que es puto precioso, eh Me encanta este Pokémon No sé por qué es como Es como el emblema de Alola <coughs> Cuando salió fue el primer Pokémon que se confirmó Y es como el primer Pokémon que dices Joder Alola, Rockruff, ¿no? O sea, no sé a lo mejor solo me pasa a mí, que soy un poco imbécil Voy a usar, eh, voy a enseñar acróbata, tío Vamos a la bolsa Aquí tenemos las MTS. Acróbata, falso tortazo, tampoco está mal para... Para... ¿Qué? No puede Paco Peque, aprender acróbata, ¿qué dices? Si es volador Bueno, tenemos también a Bichín ¿Bichín puede aprender acróbata? ¿Por qué? Que alguien me lo explique, por favor Se lo voy a enseñar, tío, yo qué sé A ver qué tiene Bichín que pueda borrar Agarre, tío, agarre, fuera Fuera, agarre y aprendió acrobata, que siempre es mucho más útil para Pokémon tipo planta, para Pokémon tipo bicho. Tener un ataque tipo volador es la fucking clave, ¿eh? aunque también tenemos picotazo, ya, ya, ya, ya lo sabéis. Pero, joder, nos viene de booty. Y por aquí vale más Pokémon. Joder, esto es grande, ¿eh? Pensaba que era más pequeño de lo que de lo que parecía otro Pokémon. Voy a poner un repelente ya, vale, Machop. macho lo siento, amigo mío. Te voy a... te voy a... te voy a vencer. Te voy a pegar una paliza, compañero. Nivel 11, voy a hacerte un picotazo y deberías morir de un solo golpe. Vamos, para allá picotazo de nuestro Paco Peck Y reventamos a nuestro macho de un golpe Ahí está, joder, ahí está A ver si subimos de nivel, estaría guay Porque como ya me he quitado la parte de experiencia Ahora no subimos tan rápido, así que igual me toca hasta levelear A ver, por aquí Allá ya no hay nada más, ¿en serio? Vale, pues me voy a poner un repelente Y nos vamos a ir a la siguiente isla A ver, repelente, usar Ahí está, perfecto, Dios, ya tenemos a Rockraft, tío Y el siguiente paso es la evolución que no me acuerdo cómo se llama Vale, me voy a montar en Tauros, que siempre es más rápido Ahí está, vamos Tauros Placaje Es la polla, eh Montar en un fucking bicho Hay algo más por aquí, puede ser ¿De repente deja de efecto Sí, usa repelente porque ahora vamos a la cueva ¿Por aquí hay algo más? No, no hay nada más Nada más, nada más, nada más, nada más Vale, volvemos a la cueva Vámonos Tenemos que ir al pavo ese que nos dijo que, que si capturábamos un Rograf que hablásemos con él Así que vamos a pasarnos por ahí rápidamente y luego nos vamos hacia... Hacia... Uh, ¿Repelente? Sí, quiero usar otro. que Ahora hay hierba, ahora hay de todo, así que... Ahora hay hierba. Ahora vez al personaje ahí fumando en la hierba. Y, ¿Qué pasa, Premos? Ahí está, vale. Salimos de aquí. Madre mía, las Rock raps, las, las Rock raps, <risa> Las rocas se regeneran con una facilidad pasmosa. Pasamos por aquí y vamos hacia arriba. Porque... Eh, vale, ya, ya no quiero usar más repelentes, que aquí ya no hay hierba. Subimos por aquí... Lo que pasa es que no me acuerdo, no sé si puedo pasar ahora desde aquí a la zona donde estaba el pavo, que era por aquí, ¿verdad? Puede ser, sí, vale, era por aquí. Aquí estaba el tío que nos dijo que quería ver un Rockraff. ¿Era este? ¿Puede ser? ¿Hola? ¡Genial, has capturado un Rockraff! Vale, si sí era este. Déjame ver la Pokédex, por favor. Ahí tienes. Vaya, qué cosa más curiosa. Entrechocan las piedras que llevan al cuello a modo de saludo. Qué mono así qué interesantes. Mm -hmm. Oye, pues muchas gracias. Voy a ver si yo capturo uno también. Toma, esto es para ti. Como agradecimiento no es gran cosa, pero acepta lo que me das... ¿Algo guay? ¿Algo guay? ¿Algo guay? <ríe> 3.000 Pokégenes, pasta, tío ¿En serio ¿Me, me has pagado pasta por buscar un Pokémon? Madre mía <ríe> no me esperaba un objeto, tío, o algo Y me da pasta, ¿sabes? Vale, vámonos hacia la isla Que si no recuerdo mal, estaba por aquí abajo Por abajo a la izquierda Ostras, tío, el rey, con el Tauro se va toda leche, eh Es acojonante La velocidad, vale, afuera es de Hawoli Y Ciudad Hawali está justo aquí a la izquierda, vale Vamos por aquí Ahí está Ahora está hacia el norte ¡Uh! Coño, Tilo Hola, Tilo ¿Qué me cuentas? ¡Eh, eco Le he dicho a mamá que iba a Cala y ¡zasca! Me ha dado una palmada en la espalda tan fuerte Que me ha dejado la marca y todo <ríe> Me pregunto si el profesor tendrá listo el yate ¿Qué tal si vamos al puerto? Tengo unas ganas locas de ver cómo es Vale, vamos al yate del profesor Cucuy ¡Ojo, eh! El puto yate, tío Tiene un puto yate el... <ríe> el Cucuy está forrado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cómo se las gasta el pecho frío! Vale, estamos en y zona comercial. Podríamos eh, aprovechar para comprar, pero yo creo que. Vamos bien como vamos. Sí, yo creo que vamos de puta madre, así que vamos corriendo al puerto. Que estaba por aquí abajo. Ahí está. Aquí hay una zona. Aquí está esta zona que es como en plan vacío. No sé si aquí meterán algo en ultrasol y ultraluna, porque es mítico de. Hemos dejado un edificio para otra versión de Joen. De esto de Joen. De, de. de Alola, donde. Donde añadiremos cosicas guapas Puede ser, ¿eh? Todo puede ser Vale, ahí está el barco Un uh, velerito El velerito sin fin ¿Pero ¿Es un velero o es un yate? Algo no me queda claro Profesor, ¿seguro que esto va a poder navegar? A ver, un respeto que este barco no es un viejo No, no es viejo Lo que pasa es que es, es un modelo clásico Un modelo de versión de los 80 A mí me gusta mucho, tiene un aire como tradicional Cos A ti también te gusta, ¿verdad? Cosmog Hey, Eco, Si ya has terminado de capturar Pokémon y hacer tus compras Te vienes con nosotros, hombre Como ya tú sabes, no hay más nada. Genial, vamos, salimos a navegar Vámonos Ahí está, vale, chicos Vamos a la isla de Akala en un Plus. Ahí todo de noche Ahí está, navegar de noche No te creas que es moco de pavo, eh ¡Qué guay! ¡Qué felicidad! ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, Wingull! ¡Venga, profesor, a toda máquina! Muy joven esto, ¿eh? Cuando, cuando vas con el, con el barco Este barco no es una lancha deportiva No, no, no, no me ha dado tiempo a leerte, Lilia, hija mía <risas> Tío, lo que te pasa es que tienes miedo de Que te salga volando el sombrerito Está guapo el sombrero, ¿eh? El pedazo Pamela que me lleva Tengo ganas de ver cómo es Akala Yo también, tío Quiero ver cómo es esa fucking isla Creo que... Creo que debe haber nuevos Pokémon A ver si hay... Es la gana de la corona insular, ¿no? Es probar y ver sitios nuevos A ver si está el Pokémon este, tío Aquí es emocionante, Ecos Sí, nena Qué guapo, tío. A ver si está el Pokémon este tipo veneno. Que es como una... Como una salamandra o algo así. Me molaría mazo verlo, tío. Capturarlo, de hecho. <ríe> Me gustaría capturarlo y tenerlo en el equipo. Pero de ahí a encontrarlo es otra cosa muy distinta. A ver. ¿What? <ríe> Hostia, qué guapo. Acala, nueva isla. <ríe> ¿Cómo mola, tío? Y ya está. Resumencillo del viaje ¿Ahora qué? ¿Decís algo? ¿O no decís nada? ¿Se ha quedado petado esto? Vale ¡Oh! ¿Nueva música? Ciudad Cantai. Cantai. Kantai no llores <ríe> Ya está ¡Tierra a la vista! ¡Arriad las velas! ¡Acá la nos espera! Es un poco raro decir tierra a la vista o arriad las velas Cuando ya hemos desembarcado <ríe> O era un chiste pues claro, acá es que ha tenido gracia, eco. <ríe> sí, muchísima, muchísima ¡Ja, ja, ja! qué cara ha puesto, tío! ¡Qué bueno! ¿Y usted qué piensa, profesor? Al nivel de Bandos en una moto y se cae el del medio Pero tiene su gracia Bandos en una moto, tío, es Bandos y se cae el del medio En una moto no, tío Ahí está Cosmog <ríe> Cosmog es la polla, eh Cosmog es el Pokémon top También, también muy representante de, de Pokémon Sol y Luna, la verdad Siempre tan informal, ¿eh, y No hay más que verte uh, ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Ahí está Ese pechamen seguro que tiene que descolocar a todo el que te ve por primera vez Al menos a mí me pasó ¿What? ¡Ojo! ¡Ojo que hay aquí romance! Vuelve a la bolsa de bolilla No te preocupes, Lilia ¿Quién es, tío? ¡Wow! Una negrita y una peli verde. Hola, R Ricura, soy Maila Y es un placer O Maila, o como se llame Hola a todos y bienvenidos, yo me llamo Lulu y soy una de las capitanas Dios, yo tenía una compañera, madre mía, compañera de clase Que se llamaba Lulu, tío, de clase de, del colegio, eh O sea, imagínate tú la de tiempo que hace Venía a recibiros y de camino me he cruzado con Lulu Así es, y mi prueba está lista para que la disfrutéis en todo su esplendor O sea que esta es una capitana, ¿no? Entiendo Wow, qué guapo soy, tío, soy, soy puto amo, soy puto amo, eh Ya está, ahí lo dejo Especialmente vosotros dos, esos Pokémon tienen un aspecto imponente de veras. cuáles no, no, dime cuáles, ¿dónde están? ¿Dónde están los Pokémon, tío? ¿Qué cojones? Y tened en cuenta que Lulu no es la única capitana de la isla Oh, vale, aquí hay más de una Bueno, ¿qué vais a hacer ahora? Eso es lo que decía la chavalada, que valgo a su recorrido insular Supongo que sí Bien, en ese caso disfrutar recorriendo a Cala con vuestros Pokémon Cuando estéis listos, estaré esperando para medirme contra vosotros Uh, esta es la cauna De hecho, estoy deseando que llegue el momento Venga, Lulu, vámonos Esta es la cauna fijo Adiós, señorita esta es, es, es una chica interesante, ¿eh? Me quedo con Lilia, obviamente. Pero... Ostras. Es tanto buena, sí. ¿eh? <ríe> Ahí está Kokui Va a hacer una reflexión. Seguro que estaba preocupada por si llegábamos bien. Pero jamás lo admitiría. Esta Maila nunca cambiará. Será toda una cauna, ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué os decía? Lo sabía, tío. Pero en el fondo es un cacho de pan. Me sonaba haberla visto en una de las filtraciones, la verdad. O sea, tampoco voy a engañar. En Akala hay nada menos que tres pruebas diferentes. Si queréis empezar ya con ellas, tenéis que avanzar por la ruta 4 y llegar a Pueblo Ojana. O sea, que hay que ir a otro pueblo, ¿en serio? Creo que lo primero que hay que hacer es buscar un centro Pokémon. Y de paso podríamos probar las malasadas locales, a ver qué tal están. Este pavo tiene una obsesión con las malasadas muy seria, ¿eh? Creo que yo iré a dar una vuelta por las tiendas. Mientras tanto, también me gustaría averiguar algo sobre las ruinas, ya que Nebulilla tiene tanto interés... Nebulilla. Quiere llevar a Nebulilla a su... A su... Lugar de origen, y ojito con eso, ¿eh? Ya hemos llegado a Kala, no olvides echar un vistazo a la de Insular Eco, veamos qué tipo de Pokémon podemos encontrar aquí. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Habla Rotom, tío. Aquí estamos, en Ciudad Kantai ¡Qué bonito el mar! ¡Echemos un vistazo por la zona! Vale. Vale, vamos a ver un poquito. Vamos a hacer un poco de jajas, ¿no? A ver, a ver qué encontramos. De hecho, minuto 17 de vídeo. Yo creo que vamos a dejar por aquí esto que es. Embarcadero, también podrías ir nadando, pero en barco es mucho más cómodo. <risa> pues sí. A ver, hola, hola, ¿se puede? Voy a echar un poquito un vistazo aquí y lo dejamos. Uh, este es igual que el, que el del otro lado. Hola, señor uniformado. Los embarcaderos de Alola podrían ser austeros, pero están en un servicio formidable. No sirven solo para que suban los pasajeros, también se reparan allí los navíos. Ok, no tengo barco, así que me la suda. Hola, señor. Anda, pero si tienes un pasaporte de entrenador. Qué bien, Si lleva tu foto y todo. Sí. Vale, un Poliwild. Poly. Poli. poli. Eso No, un Poliwild. Es Poliwild, madre mía. Que lapsus... Lapsus Polano El mar está lleno de Pokémon ¿Cuántos Pokémon crees tú que puede haber en el mundo? Pues 700, 800 ya 700 o 800, algo así Bienvenido Ah, perdón, quería decir a Lola Y ya está Buena conversación, compañero Algo más por aquí, una señorita Hola <coughs> Hola, señorita El otro día participé en un minijuego en la festiplaza En la que nos juntamos la firolera de 100 personas Dios Imagínate tú, 100 personas jugando a Pokémon en un... En un sitio. Soy Johnny Virguerías. Ahora estoy librando un combate en conexión con una persona que está muy lejos de aquí. ¿Y por qué combates con el móvil o con la DS? Es un poco raro. Hola. Si puedes comprar agua fresca en las máquinas expendedoras a los Pokémon les encanta, se la beben de un trago. Vale. Vamos a vamos a dejarlo por aquí porque realmente eh, hay que investigar un poco esta ciudad. Bueno, hay una banderola. Vale. Vamos a parar por aquí, chicos Espero que os haya molado el episodio de hoy La verdad es que ha estado muy guapo Hemos descubierto una nueva isla rápidamente Y mañana, mañana continuar. Bueno, mañana o, o cuando sea, ¿vale? Ya, ya sabéis cómo va esto Así que nada más, chicos Espero que os haya encantado este pedazo de episodio Nos vemos en el próximo Y dejad un super like de No Como digo, siempre apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Chao, chao!